La paz no es posible si seguimos derramando sangre venezolana. La sangre ahoga toda posibilidad de encuentro y de reconciliación. Hagamos eco de lo que pasa en Venezuela.